yo di. en estos momentos están lo que pasa es que tú no estás viendo el programa mío pero yo di esa información eso fue como a las 4 ¿me entiendes? ok, ok no hay problema yo también para, para esto para llamarte está bien, gracias, gracias gracias de todas maneras gracias sí bueno entonces le decía que sí, primero habían ofrecido ahora van a coger cámara y se van a pintar como los chapulines el Procurador y la DNCD. De Después que ellos, eh, definitivamente, no hicieron nada. Eh, porque los Estados Unidos está envuelto. Lo agarraron. Buenas tardes. José Hernández. El, oh, el famoso chino de la Guaranas. Adelante, chino. Omar, la verdad que esta gente es un cómico, son unos payasos. Es que son unos abusadores, burlándose del pueblo, Mar. Así es. Oye, dije, que ellos agarraron, dije, que agarraron. Usted nunca arrona porque él estaba aquí en el país. Y si salió del país hace dos, o tres días, fue porque le dio la gana que ellos lo dejaron salir. Así mismo es. Yo no dije, que publicaron, dije, que el FBI, que el FBI estaba cortando 100 mil dólares. Sí. A este, a este sí. Ahí eh, que dije. Sí. ¿dónde se encontraba? Y no cantó un gallo, que ya lo tenían en la agarrado, porque yo sabían dónde estaba. Así es. ¿Me entiendes? Ellos mismos se cubre, porque son unos abusadores, creen que se van a burlar de la inteligencia del dominicano o de la gente. Tienes razón, Chino. Así no se, así no se avanza. Sí, usted tiene... Yo que quiero es que, a ver quiénes son los que lo apoyaban a él. Así es. Ah, mira esa foto, Chino, ahí, última. Ahí es que, en ese momento es que lo agarraron. Esa es la última foto, sí. Sí. Gracias, Chino. Y lo que Chino dice... Es una realidad, es una burla. Ellos sabían y protegieron a César el abusador. Miren, lo protegieron tanto. Y estoy de acuerdo con el chino 100%. Lo protegieron tanto a César. Que les voy a explicar después de esta llamada esto. Buenas tarde. Sí, buena tarde. Sí, buena. Un placer. Sí. Hola, sí. bueno, José Miguel y Arenoso. Hola, oh, Arenoso. ¿Cómo está, Arenoso? Un placer, José Miguel. Así es, así es una pantalla, así mismo sí, es, sí. Para engañar pueblo. Pero mire, eso es tan cierto lo que usted dice, que escuchen esto bien que yo lo voy a decir. A el Abusador, Impuestos Internos, le notificó en varias ocasiones que debía dinero, oiga bien, y a cualquiera de nosotros cuando se atrasa con dos pesitos, Impuesto Interno nos manda mil llamadas y mil cartas, y nos pone multa, y nos, nos, nos, nos pone desasitiados, y le incautan negocio a gente, y, y le cierran negocio a gente, y este maldito abusador le debía 18 millones de pesos a Impuesto Interno de sus empresas, y él no pagó y nunca lo molestaron ni nunca le hicieron nada porque lo tenía protegido. El gobierno lo tenía protegido. Pero además, además, para que no cojan a uno de pendejo, ustedes saben que la esposa de César Abusador era hermana de la esposa de Juancito de los Santos, de Juancito porque que fue alcalde que le dieron un tiro de Santo Domingo Este, compadre de Danilo Medina compadre de Danilo Medina ¿usted me está escuchando? entonces ellos protegían hacerse el abusador ellos no pueden venirnos a nosotros ahora con esa burla y con esta pantalla y, esta, y este teatro ¿saben por qué Quirinito Quirinito no está preso? porque a los americanos no les interesa porque Quirinito está preso por matar una persona aquí, estaba preso por eso. Entonces, si Quirinito hubiera tenido una acusación en Estados Unidos, Quirinito hace tiempo que estuviera preso, como César el abusador, los norteamericanos, oigan, a los tres meses lo agarraron, Quirinito tiene años, Quirinito hasta revivió después de muerto, pero, Quirinito, los Estados Unidos no están interesados. Por eso se sale abusador. Porque son los norteamericanos que lo quieren. Por eso está preso. Y una vez, al turno del tiempo, aquel famoso español de la Torre quemar que el gobierno, a través del Banco de Reserva, le prestó mil millones de pesos para hacer la Torre quemar Y la policía lo hizo policía honorífico. Y un coronel, famoso guancho, de los cirujanos aquí de Guzmán Fermín, le cuidaba la torre a Tiemar. Y cuando, cuando, porque lo agarraron en España con un cargamento de droga, aquí, aquí ese tipo lo protegía el gobierno. ¿Por qué agarraron a Figueroa Agosto? Porque Figueroa Agosto intervinieron los norteamericanos. Es decir, que si es por esta gente, ninguno de esos delincuentes cae en preso porque esto lo protegen, señores. Sin embargo, sin embargo, a Marino Zapete tuvo que denunciar que le tiene el gobierno un acoso, que lo está persiguiendo, a un periodista porque lo denuncia a ellos, ahí sí son ellos diligentes. Pero esos malditos delincuentes ellos lo protegen. A periodistas serios y que lo denuncia a ellos, a eso hay que perseguirlo. Ah, pero el delincuente no, al delincuente lo protegen ellos. Pero el periodista que denuncia todo su bandidaje, que le denunció que una hermana del procurador, ese Gonzalo Castillo, que es candidato presidencial, le dio más de mil millones de pesos en una obra fraudulenta. Pero ahí no pasa nada. A Marino hay que perseguirlo y los periodistas y comunicadores que no se le venden a este gobierno. Que no se prestan, pero que se, que, que se pegó vieron lo siguiente. Trujillo fue más fuerte que ellos y a Trujillo lo mataron. Que no crean ellos que van a intimidar a nadie en este país. Que se olviden que van a intimidar a este pueblo. Este pueblo ha demostrado valentía. Y no van a intimidar a nadie. Y vamos a seguir denunciando la corrupción, la complicidad y ese grupo es corrupto. Que se van a ir de ahí. No le quepan duda a ustedes. Oiga, no les quepa duda que esos corruptos se van de ahí. Oiga, no les quepa duda. No les quepa duda. No hay forma de quedarse. No importa lo que hagan. Danilo y ese grupo de mafiosos se van de ahí. Que son un grupo de mafiosos que han jodido y tienen jodido este país. No les quepa duda que se van de ahí.